muy bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte de, de los principios universales venga bueno, hoy habíamos a... quedado a, a ver José, vamos nos a va a poner las diapositivas sí. voy y nada y que Raquel retome la conducción del espacio, que lo estaba haciendo genial, de lujo vamos a por ello <risa> pon la siguiente venga ahí va bueno, estuvimos viendo, bueno, pues como empezamos en la semana pasada, estuvimos viendo los tres, los tres primeros principios, el de mentalismo, vimos el de correspondencia y vimos también el de vibración. Así que hoy vamos por los otros cuatro, porque esto es un tema, vamos, que nos da para, para muchísimo conversar, dialogar y poner puntos en común. Así que, José, vamos, que si no se nos echa el tiempo encima, y, y nos Venga, gusta hablar. Aquí, mucho. aquí tenemos ya la ley de la polaridad o principio de polaridad. Venga. Vale. Pues para que algo exista, debe de tener su opuesto. Ley de polaridad, ¿no? Todo tiene. Eh, podríamos decir que es la misma vara y que cada uno de los extremos nos está diciendo una polaridad. ¿Vale? Igual que existe la luz, existe la oscuridad, o sé que existe la luz porque hay oscuridad. Sé que existe el bien porque hay también maldad, el amor porque también hay odio. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas nos dan, nos, mmm, nos enfocan y nos dan la opción de ver que todo tiene un opuesto, todo tiene esa parte mmm, que se contrarresta y que es necesaria. ¿Vale? Entonces, como viene aquí la paz, la guerra, dijo: no, que es un tema también de ser conscientes ¿no? de, de esta naturaleza de la realidad ¿no? como está conformada que para eh, poder entender que algo existe es decir, tenemos que también tener el opuesto de eso que estamos intentando digamos, eh, entender si es por ejemplo eh, lo que vamos eh, los ejemplos que ponen aquí Dios, por ejemplo, eh, ¿cuál sería su, su contrapuesto? No? pues En principio, vale, eh, la oscuridad, el demonio, pero claro, para poder llegar a entender, digamos, y en un plano consciente, en un plano holístico, esta naturaleza de la realidad, tenemos que entender que todo, todo, para ser creado, para ser entendido, para, para, para llegar a tomar conciencia de algo, tenemos que ver, digamos, esos dos puestos. Es decir, si no hubiera esos dos opuestos, no se podría crear, en cierto modo, nada en, en consciencia, ¿no? De, de cómo está creado, ¿no? Eh, dentro de esta existencia, ¿no? Algo así, ¿no? Es lo que quería ser, ¿no? Decir, quería decir, ¿no? Muy bien. Claro, en todo, como es el signo, por ejemplo, el, el signo del Zen, ¿no? que tiene esa parte blanca, después tiene su puntito negro y en la parte negra tiene también su puntito blanco. O sea, tenemos que entender que dentro de nosotros y dentro de toda la realidad tenemos estos dos opuestos, como estamos diciendo, esta, esta polaridad, tenemos tanta luz como oscuridad. Y solamente depende de nosotros a cuál de ellos le queremos dar más protagonismo. Pero que todos, todo y en todo existen los dos, las dos situaciones o los dos opuestos o las dos polaridades o los dos puntos de vista ¿vale? y entonces esto es lo que nos quiere decir que cuando vemos a lo mejor eh, esa, vamos a hablar en este término en lo negativo no cuando vemos que hay maldad en el otro eso te está indicando que tú no estás reconociendo que tú también lo tienes, que tú también tienes parte de eso entonces para ir avanzando en el en estos niveles de, de consciencia de los que estamos hablando, para ir elevando nuestra frecuencia álmica para ir elevando nuestro nivel de consciencia tenemos que reconocer que dentro de nosotros tenemos de todo y que solo depende de cada uno qué quiere alimentar, es como ese, ese cuento ¿no? que hablan de, de que hay dos lobos ¿no? y que uno es malo y el otro es bueno y me parece que era un cuento indio ¿no? y que el niño le preguntaba al, al jefe indio, de ¿y cuál de los dos lobos es el que gana? Que dice que dentro de ti hay siempre dos lobos, ¿no? uno bueno y uno malo. ¿Y cuál de los dos gana? Pues aquel al que tú alimentes. Pues de esto se trata de que nos demos cuenta de que dentro de nosotros tenemos las dos polaridades, siempre vamos a tener las dos opciones y que solo va a depender de uno mismo aquello que quieras seguir experimentando, aquello que quiera que siga creciendo en ti. Si te encierras en la ira, si te encierras en lo que te está, en lo malo que estás viendo fuera, es porque eso también lo tienes tú. Y a nivel inconsciente, lo, es lo que ves. Es como si tú coges un limón y, y, y solamente, si lo exprimes, solamente va a salir limón, va de, independientemente de qué utilices para exprimir el limón. Va a salir de nosotros aquello que hay Entonces, ¿yo qué quiero alimentar? ¿Quiero alimentar el lado de la luz? ¿De la verdad? ¿De estar en honor? ¿O quiero alimentar el lado del engaño? ¿De la oscuridad? ¿Y de la frustración? Vamos a poner solamente esos tres ejemplos Claro Oye. Perdón, Habla, habla. Habla, vamos. habla No, que también en un punto eh, Se puede O sea, para no no darle esa entidad de, de, de, de miedo, ¿no? De, de, de negativo, también se puede ver como, como una sombra complementaria que, que hace que también gracias a eso existe la luz. Claro, claro, indudablemente. Es que si tú no eres capaz de ver tu oscuridad... Claro. ¿Vale? Si solamente tengo. creemos que tenemos luz, luz, luz, luz y yo soy súper radiante, puedo ser súper radiante, pero tengo que reconocer que no, no, no. tengo y luego, parte... Y luego que esto es un principio... Es y eso un te ayuda a crecer. Claro, esto es un principio de la ley natural y hay que entenderlo como tal. Es decir, que para ser cada vez más conscientes también de esta naturaleza de la realidad en la que existimos, tenemos que tener claro que para que algo se cree para que algo llegue a, a ser eh, realidad tiene que existir de esta manera es decir, claro, tiene la que tener los, do, los dos opuestos claro. para que podamos mm, percibirlo ¿no? dentro de nuestros sentidos ¿no? uh -huh. ya sean más sutiles o bueno, los mismos sentidos eh, puramente físicos no pero necesita que sea de esta manera yo lo veo como, como una escala eh, es decir eh, para que haya oscuridad tiene que haber ausencia de luz. Entonces, no podemos tener oscuridad. O sea, la oscuridad, la oscuridad de por sí no existe, sino que es ausencia de luz. Mm -hmm. Y creo que así pasa con todos los opuestos. Es ausencia de... ¿eh? Lo mismo el amor, lo mismo Dios... O sea, es ausencia de eso. Entonces nos estaríamos moviendo a la escala donde eso no existe, no está. ¿Qué pasa? Tiene que existir los opuestos para que podamos comprender una parte y otra bueno, y así es, con la luz ¿qué quieres y demás? tú? ¿qué quieres claro. vivir tú? ¿qué quieres Exacto. sentir más tú? porque tienes las dos opciones no lo estoy intentando poner en la fase de, de, de lo negativo, ni mucho menos sabéis que soy <ríe> que intento no, no. Ser siempre y transmitir esa, esa positividad, pero que tenemos que reconocer que está y que efectivamente es esa línea delgada de donde pasamos de un punto a otro Está claro, está Como claro. Lo, lo que acabas de decir, que, que la oscuridad es ausencia de luz y nunca mejor dicho, o sea, tú estás en una habitación completamente oscura y enciendes un, un, una cerilla pequeñita y ya no hay oscuridad, ya hay luz, ya hay un punto de luz. Ahora, puedes tener una lucecita, una cerilla o puedes tener un foco de estos LED de ahora, de un campo de fútbol que te inunda de luz. Claro, lo mismo pasa con, con el amor, pero... Eh, el amor es que antes, antes no lo expresé correctamente. El, el odio no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es el miedo. El miedo. Uh -huh. Entonces, mientras más amor, menos miedo. Y más seguridad, más confianza. Exactamente. <risa> bueno, seguimos a la siguiente. Vamos allá. Aquí la tenemos. Allá. Ah, Ay, el principio del ritmo. ¿A mí el principio del ritmo. Venga, lo este mucha, me gusta. con mucha, marcha. con mucho ritmo. Me gusta, me gusta, me gusta el principio del ritmo. Voy a leer, porque además como decíamos la semana pasada de todos estos dibujitos tan guays que, que nos ha puesto aquí José. Entonces dice el principio del ritmo, dice todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Qué importante entender esto. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que el movimiento hacia la izquierda con lo cual, el ritmo es la compensación uh -huh. y en, el, en la imagen de la, de la derecha, dice que es la quinta ley, todo fluye, refluye y más o menos está diciendo lo mismo, todo se transforma constantemente, todo es un movimiento tenemos que entender que todo está en movimiento en, en cada momento y que cuando tenemos un subidón de euforia nos ha pasado algunas veces, vosotros lo habéis, seguro que lo habéis claro. experimentado porque como es una ley lo experimentamos sí o sí. Tenemos un subidón y hay que intentar mantener siempre ese equilibrio de no extrapolarte que tiene que ver también con esa polaridad de la que hablábamos antes porque si no el rebote que te va a dar el péndulo va a ser brutal. Igual que va hacia un lado el ritmo va hacia el otro, entonces todo tenemos que entender que en, en nuestro día a día, en nuestra vida, todo tiene un movimiento, todo tiene una oscilación, todo va y viene, que es normal que tengamos momentos de subida, de éxito, de, de avance en nuestra vida y que hay momentos en los que yo no digo que retrocedas tanto, sino que sientas como ese pequeño parón, si estás en equilibrio, no te va a frustrar, no te vas a sentir mal, no te vas a sentir decepcionado porque todo no vaya siempre a, en, el, en, en el mismo movimiento de, de ascenso, ¿no? Igual que, si va, igual que si va de retroceso, o sea, cuando vas de bajada sabes que vas a llegar a un momento en el que te vas a parar y que vas a volver a ascender, o sea, que eso también te da tranquilidad, eso también da el decir, ostras, sé que estoy en el momento que me toca ir como los planetas, ¿no? Cuando se ponen retrógrados no es que se vayan, sino que que están en ese movimiento, que parece que, que, que se van hacia atrás, pero realmente no, no es así. Este, este principio, eh, por lo menos para mí, es el más importante en cuanto a lo que es el desarrollo personal, a, a lo que nos puede ayudar a entender nuestro desarrollo personal, cómo, cómo funciona ¿no? esa, esa dinámica, ¿no? de, de cómo vamos avanzando, cómo a veces eh, nos quedamos un poquito más estables, no sentimos ese avance, eh, y por el contrario, pensamos que, que estamos estancados o, y, y no, siempre estamos en movimiento, es lo que tenemos que entender, siempre estamos en continuo movimiento. Entonces, es simplemente eh, sentirnos ya más conectados a nosotros mismos y aprender a apreciar este principio desde, desde esa sabiduría que nos da de que siempre estamos en continuo movimiento, siempre estamos en continua evolución, siempre estamos en continuo avance. Lo que es nuestra existencia, y por lo tanto, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Es saber estar en ese punto en el que lo aceptamos todo y lo entendamos todo, ¿no? de forma consciente, ¿no? como nos va viniendo. Entonces, sobre para todo mí de... te... Ay, perdona. Sí, sí, no, no. Que, no, que, que mí... sobre todo era eh, enfocar, en dar el enfoque en que cuando entiendes este principio, realmente la frustración disminuye muchísimo. Claro, por supuesto. A la hora de. Cuando tienes objetivos, cuando tienes cuando estás deseando alcanzar algo, ¿no? Cuando tienes algún bloqueo, decir, que te sientes un poco, bueno, pues con, con, con esa sensación de inseguridad, de miedo ante lo que está ocurriendo. Es decir, es decir, vale, tranquilo, cálmate, respira, conéctate un poquito contigo, con esa frecuencia tuya, relájate que todo está bien. Todo está en movimiento, todo va a ser por algo. Y luego la frase esta que hay aquí me encanta, ¿no? Lo de no puedes bañarte los que en el mismo río. Es verdad. Es Exacto. decir, tú te metes en un río, en un sitio del río, y al segundo ya no está, ya no es el mismo río, no es el mismo agua. Por supuesto, todo cambia, todo cambia. Es así, ¿no? Y la vida es así. La vida es así. Entonces, es un poco entender esto, ¿no? En ese nivel de conciencia, ¿no? De cómo no lo quiero explicar la línea natural Mirad que cuando vamos integrando cada uno de estos principios, y cuando... Es ese énfasis que, que intentaba yo dar la semana pasada de que cuando los integras en ti, cuando los cuando los haces carne, yo tengo una amiga, que es uruguaya, por cierto, ¿no? uh -huh. que, que ella me decía al principio, ella me ayudó mucho en mi cambio a nivel energético y espiritual, y ella me decía, Raquel, tienes que hacerlo carne. Y yo, y yo al principio decía, hacerlo carne, ¿qué me está diciendo esta mujer? Uh -huh. Giovanna se llama, por cierto, es una gran amiga mía y vive en Barcelona. Tú estabas en Barcelona, ¿no? ¿No? Y ahora en Madrid. Ahora está en Madrid, vale. Pues eh, ella me decía eso, ¿no? De hacerlo carne, es integrarlo, es vivir tu día a día sabiendo que esto está haciendo algo en, en todos nuestros planos. En el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional, en el plano energético y, y los que están por arriba. ¿Vale? Entonces... Cuando los integras es verdad que tu vida empieza a cambiar, empiezas a ver, eh, ot tienes otra visión, empiezan a sucederte cosas diferentes porque nos hacemos, como esa palabrita tan importante de la que hablábamos en los vídeos anteriores de responsable. Entonces, cuando entiendes este principio también del ritmo, entiendes que son momentos y que hay momentos para estar parado, para reflexionar, para interiorizar, para aceptar incluso para revisar qué he estado haciendo antes, por qué a lo mejor me ha tocado paname, en qué me he estado enfocando, en qué he estado dándole mucho ímpetu para que ahora tenga a lo mejor este movimiento, no he estado tan alineado, he estado súper eufórico, He estado súper ¿vale? arriba y después te viene el bajón. Entonces hay que controlar tanto las subidas y no quedarse tampoco tanto en las bajadas, sino bueno. tener un, un, un movimiento regular ellos, ellos, por ejemplo, Roque y Dan, eh, este principio también lo tienen que tener mucho más integrado por el tema, por ejemplo, de haber cambiado de ubicación de vida, ¿no? es decir, de, de, de país. Eso también te hace esa percepción ampliarla, ¿no? es decir, la, la, la, la amplifican ¿no? y, y entienden mucho más ¿no? este principio, no lo integran mucho más en ti, ¿no? en tu existencia. No sé, ¿queréis comentar algo sobre eso? ¿Cómo lo habéis sentido, digamos, así a un nivel personal? Bueno, a ver, mis padres son españoles, mis abuelos también y yo más que nada, digamos, la cultura la tenía bastante integrada pero sí, claro, es un cambio un cambio bastante, bastante grande y, y se siente ese ritmo, pero al final uno se acostumbra, se empieza a integrar al lugar y, y se acostumbra ¿Coges otro ritmo? Exacto, otro bueno, ritmo sí, y, sí. Y, da, y Dan tiene el ritmo cogido ya Universal, o sea que tampoco Es problema para él, ¿no? Lo mismo España, Uruguay, como que puede ser Finlandia, Claro, te, ¿no? te entrenas en ese en esa Adaptación en esa Yo, adaptación. Mira, eh, alumbrado en tierras Uruguayas y a los tres aniquitos Ya para Argentina, o sea que desde pequeño Ya, ya vengo entrenando Ese, <risa> claro. ese adaptarme Al a, a, la, a la oscilación es importante está muy sí. bueno esto que están diciendo, me, me gusta también cómo se interrelacionan estos principios porque el que veníamos hablando antes eh, de esto de la luz y, el, y, la, y la sombra o la luz y la oscuridad o el, el sí, amor sí. y el temor, el, el frío y el calor, dónde empieza duale. el frío, dónde termina el calor. Y ahí está todo el rato el ritmo ese. El ritmo, efectivamente. Es que están todos conectados. Todos es, que no hay, están... es que no hay decir esto es frío y esto es calor. Es sí, no hay un es punto. Una misma, es una vara. Claro. Es, imagine que es una vara de medir, es una regla medicinal. Claro. ¿Vale? Y entonces no es. A partir de aquí existe el miedo y a partir de aquí existe el amor. O sea, no no es. No Como es el termómetro. Claro, efectivamente. Claro. O sea, es. Un vaivén que tú vas eligiendo hacia qué lado. Bueno, y si ya lo comparamos con un diapasón, con pues las vibraciones que pueden, digamos, un diapasón pueden llegar a, a podemos es experimentar. Que esto lo unimos con la, de, ya, la vibración wow. que, que vimos Exacto. la semana pasada y entonces, claro. es, que van, es que son una amalgama, es que no Están, se pueden no, separar, no. es que no puedes decir solamente voy a experimentar una, ¿no? Estamos experimentando los siete principios en cada instante de nuestra existencia efectivamente así es eso, una forma es que por eso cuando los integras por eso cuando eres consciente de ellos por eso cuando estás con los ojos así abiertos y a las esa la, no es a la expectativa porque estás buscando una expectativa sino a ver cómo me sorprendo de qué de que identifico ahora por lo menos es, es estar ahí no de decir, la, atención, pues, la, la atención la atención la atención y todo eso y... implica después también en la intuición se despiertan un montón de sentidos esos psíquicos que, que muchas veces están dormidos y empiezas a experimentar esos mundos más sutiles pero porque estás realmente integrado claro y son y es que son la base de la creación de la ley natural es lo que rige nuestras vidas, nuestras existencias entonces, entender esto, claro, es fundamental, porque si tú quieres adentrarte en la ley natural, ya sea a un nivel jurídico, ya sea simplemente pues, de entendimiento de cómo funciona la ley natural, pues para tú también desenvolverte en la bueno la sociedad, es importantísimo entender también, digamos, qué es lo que conforma esta ley natural, cuáles son los principios realmente que conforman esta ley natural no en nuestra existencia. Es importantísimo. Claro que sí. ¿Y ese para principio? Elevar esa... ¿Cómo? Para elevar... No, me refiero que, que, que es importante para elevar nuestra conciencia Porque la ley natural sin conciencia realmente no vale para nada No vale para nada No, no es entendible, no es integrada no es, eso, no es holística Esos principios que viajan en esa conciencia que, que se expresan a través de esa esencia que encarnamos Efectivamente, Totalmente. así es así es, así. Es. Una, bueno, forma, una forma de explicar estos principios eh, ...sería comparándolo con un péndulo... ¿no? ...si nosotros nos imaginamos un péndulo... ...y que mmm, algo... ...bueno, la, la parte de abajo del péndulo oscila... ...la parte de abajo, obviamente, oscila más... ...entre la parte derecha e izquierda, digamos... ...el péndulo va oscilando, ¿no? A medida que nosotros vamos subiendo... ...que esto sería ir aumentando nuestra conciencia... ...la oscilación es mucho menos y eso es mientras más arriba mientras más conciencia menos ahí, ahí está ¿eh? claro Él lo podemos ver con el péndulo aquí se mueve menos aquí se mueve ahí está. menos distancia menos distancia <risa> efectivamente eso es ¿Vale? sí todos los ejemplos son muy válidos para ir entendiendo esto con más profundidad claro que sí más nivel de conciencia aquí donde coges <risa> y cuanto menos ni menos pues más experimentas la polaridad más experimentas los opuestos brusco mm. porque arriba está más en equilibrio lo que, te, lo que se, debemos de entender es que el movimiento existe pero que no se extra que no sea un movimiento extra largo para un lado para otro porque es cuando entonces más más en desequilibrio vas a estar más te van a sacar de tu centro y, y bueno, pues más gobernable eres Mira, relacionado con eso, ya para, para otra ocasión la, el tema cosmológico, ¿no? Porque se supone que el sol y la luna que crean ese ese vaivén tipo yin-chang Están haciendo esa espiral pendular y eso está relacionado con quién eres y el, y el ritmo natural y el, y que te puedan gobernar o, o te des cuenta. Bueno, nos, cada, cada día ¿Eh? nos van saliendo temas para seguir ampliando. En, ¿eh? en, en algún momento nos meteremos con los movimientos <risa> del sol y de la luna, ¿no? Sí, claro, y habrá que traer a alguien también para hablar más específicamente sobre estos temas Por supuesto que sí, para compartir estos temas claro que Es sí. que a medida que vamos teniendo más conciencia es como que todas las piezas empiezan a encajar ¿no? Mientras claro. más lejos estás, de mientras más abajo en el péndulo menos comprendes todo el funcionamiento Y es más fácil que te engañen Ya cuando vas tomando más conciencia empiezan a encajar mejor las piezas y se comprende todo de otra manera porque también es como si tuvieses la imagen de, del puzzle. Cuanto más conciencia tienes, la imagen del puzzle está más clara y tú puedes poner las fichas donde corresponde. Y cuanto nivel de conciencia más bajito o más anclado solamente a la materia estás, pues entonces la imagen está difuminada, la imagen, te faltan partes de esa imagen, te faltan a lo mejor fichas incluso de, de ese puzzle, con lo cual es muy difícil de... De formarlo Claro, se te hace más difícil conectar con esas piezas uh -huh. vale, Bueno ¿teguimos? chicos, avanzamos Venga Ok, ahora la siguiente uh -huh. es La ley de la, causa y efecto Bueno. Vale, ¿quién no de, conoce esta? Uh -huh. Esta yo creo que es de todas Es la que más mm, Se nombra, se nombra Sí, la que la, más se la, nombra Aunque realmente a lo mejor mm, No lo relacionan tanto, ¿no? Cuando... Se relaciona con el karma. Cuidado. Sí. sí es lo que pasa, claro. Por eso bueno, se nombra mucho, ¿no? Vamos a leerla. Dice, ley de causa y efecto. Todo tiene... Toda causa tiene su efecto. Y todo efecto tiene su causa. Recogemos aquello que sombramos. Esto es donde que no lo han dicho de chicos, eh? de pequeños. ¡Ay, madre mía! Entonces, cada pensamiento unido a unas palabras y a unas acciones, eso te va a dar un resultado. Bueno, Entonces, claro. tú, si tú eh, quieres un, aquí tienes un arbolito, ¿no? imaginemos que son manzanas estos corazones que hay aquí, que habla de amor, de paz, de alegría, de aprobación, de confianza y de positividad. Eh, el, la cosa es que hay, hay gente que a lo mejor los resultados no le gustan, está teniendo unas manzanas podridas y cree que simplemente yendo y, y poniendo una foto de una manzana perfecta está cambiando algo de esa causa que le está dando ese resultado de esa manzana más podredita por decirlo de alguna manera entonces tenemos que darnos cuenta de que lo que yo estoy pensando hoy, que los actos que yo estoy teniendo hoy, que las emociones que estoy teniendo hoy me van a generar un efecto mañana pasado o dentro de 10 años ¿vale? y sí que es cierto que lo relacionan con el karma pero es que no es que sea el karma, porque se me ha lo que significa la palabra karma. ¿Será el resultado? O, o, no me acuerdo. Pero vamos, sé que tiene. ¿Cómo es? Acción, ¿Acción? me parece. Acción. Eh, digo, digo, es acción, porque digo, a karma no acción. Entonces ahora me ha venido mm. la relación. Entonces, karma es acción. Entonces, dependiendo de qué acciones estás tomando, de qué pensamientos estás teniendo y de qué re emociones estás sintiendo, todo va a tener un efecto. Qué pasa que muchas veces nos fijamos en el efecto y no nos damos cuenta el efecto es lo que vivimos en nuestro en, en el plano físico principalmente es el que nos da el efecto el efecto de lo que yo estoy teniendo en esas partes sutiles que normalmente la mayoría no son conscientes de relacionarlo y dicen ay qué mala suerte tengo o qué buena suerte tengo y no se dan cuenta de que no es de buena suerte o de tener mala suerte. Claro, Sino pero... de, de tú querer ser un ser más positivo y darte cuenta de que lo que estás haciendo hoy, ostras, mañana voy a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencias quieres tener mañana? Esto yo se lo digo a mis hijos y esto para los que tengan hijos, si les sirve. Yo les digo, cuando van a hacer algo así... O, o a lo mejor les mandas que tienen que hacer algo y, y remolonean y tal, ¿no? Yo les digo, vamos a ver si al final lo tienes que ¿Qué, ¿Qué consecuencias quieres tener en relación a esto que me estás diciendo o a esto que estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué consecuencias quieres tener? Porque de ti va a depender que esas consecuencias sean buenas o sean menos buenas. Y eso, ahí está nuestra responsabilidad. Otra vez hacemos alusión a la responsabilidad. No, a que yo soy responsable y soy el único responsable de lo que me sucede Y entonces dejo de, de, de ser víctima Y entonces dejo de estar pendiente más de lo de fuera Y estoy más pendiente de lo de mí, de lo de dentro Y estar pendiente de mí, que es otro tema que tenemos que hablar, no es de ser egoísta Eso claro. lo tenemos pendiente, eso hay que hablarlo, sí Claro este tema eh, es súper importante eh, sí, para quitar lastres, para quitar anclajes sí. ahí súper limitantes y de culpas y de tú eres el culpable. No hay culpables en esta vida, hay responsables siempre. Y tú eres responsable y yo soy responsable de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo, de las acciones que estoy tomando, de las palabras que estoy diciendo en cada momento. Y Irresponsable de esta... significa ser... Eh, eh, o sea, ser responsable te pone en un lugar poderoso. Al contrario que culpable. O sea, ser responsable es decir, yo tengo el poder de cambiarlo. De cambiarlo. Eso es ser responsable. Y cuando tú te das cuenta de que el efecto que estás teniendo no te gusta pues puedes modificar, a lo mejor tienes que modificar creencias, a lo mejor tienes que modificar de qué relaciones con qué relaciones te estás juntando, a lo mejor tienes que modificar algo que has estado haciendo toda la vida sí. de la misma manera, pero el resultado que estás teniendo no te gusta, pues algo tendrás que cambiar. Sí, de todas maneras, puede llevarte puede llevarte un tiempo, darte cuenta, pero es que funciona, funciona así, por eso tenemos que mirarnos y conocernos, y decir, si esto se está repitiendo en mi vida, pues, pues hay algo ahí, a ver, voy a investigar, voy a encontrar dónde está la cuestión la ¿Qué es lo que estoy haciendo igual? ¿Qué estoy pensando igual? Vuelve la palabra mágica, consciencia hmm. Es que es, es la palabra clave, ¿no? Desde el comienzo de todo Cuanto más conscientes somos Mucho eh, el efecto, digamos, de nuestros pensamientos De nuestras acciones, de nuestras palabras va a tener un efecto, por supuesto, mucho más beneficioso que si somos inconscientes. Si hacemos las cosas sin... sin bueno, profesor. hay gente que es consciente de que está haciendo cosas mal y es consciente de que está haciendo Cuidado, las cosas mal. O bueno, sea, que lo de la conciencia... Hay que ponerlo así, ¿eh? No, no, pero vamos a ver. Hablamos de una conciencia basada en la ya, verdad. Ya, ya, ¿vale? ya, ya. Es decir, no de una conciencia eh, que... Eh, lo sí. que intenta es justificar ciertas acciones ante bueno ante ciertas situaciones no Ellos, hay, hay seres que pueden justificar, bueno, es que he tenido que hacer esto por este motivo Y a lo mejor he tenido que hacer daño por este motivo no. ¿Tendrán, su, ¿Tendrán su efecto? No, no, sí, siempre, tendrán. siendo conscientes, es decir, siempre podemos evitar hacer daño no, no, seres. me, me repite. No podemos justificarlo. Que tendrán no, no, sus no, no, consecuencias, no, ¿no? No estoy justificando, no estoy justificando no, no, ya, si te entiendo, el si hecho, te sino que tendrán su consecuencia que tendrán claro, su efecto claro, supuesto, a posteriori. Por supuesto. Por supuesto Entonces, yo puedo, hacer, yo puedo hacer conscientemente eh, un acto que, que sé que no es a lo mejor que no es beneficioso para un tercero hablando de la ley natural ¿no? que siempre tenemos que regirnos en no hacerle daño también a un tercero y si sé que lo que estoy haciendo tiene un efecto negativo para un tercero estate por seguro que ahora, este principio te lo va a hacer pagar ahora ahora se está viendo ahora se está viendo en estos últimos tres años esto se está viendo con muchísima claridad ¿no? eh, ¿por qué? pues porque se están tomando muchísimas decisiones a muchos niveles, sanitarios, ya sea también legislativos, eh, sociales, económicos, que están haciendo muchísimo daño, muchísimo daño a la humanidad, a la sociedad en general. Y se están justificando de muchísimas maneras. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces, eh, como humanidad, como seres humanos, tenemos que entender que no podemos seguir permitiendo eso. No ¿Pero permitamos o no permitamos...? Después, no podemos seguir consiguiendo las leyes se van, van a hacer su trabajo Las sí, leyes, y las leyes se cumplen siempre su trabajo las Y leyes. van a tener su consecuencia Exacto. Cada sí, pero, uno pero, la suya pero, Aunque lo, nosotros a lo mejor no lo veamos En este momento o en este plano físico Si sí, lo que quiero decir es que Tenemos que ser conscientes De estos principios claro. universales De la ley natural Y de la importancia que tienen entenderlo Y profundizarlo e integrarlo en nuestras vidas tenemos que ser conscientes. Por, ¿Por eso qué? estamos haciendo esto, para Por, que el que eh, no sea tan consciente que, efectivamente, picar. <risa> que no se bueno poda... justifiquen que no lo sabía. No, efectivamente, no podemos seguir justificándonos con que es que las cosas nos están ocurriendo de esta manera pues porque bueno porque tiene que ser así. No, no. Todo, todo desde la conciencia se puede revertir y hay que cambiarlo ya. Bueno, se está cambiando ya, de hecho. no ¿Por qué? Porque aquí te lo está diciendo. Es decir, toda causa tiene un efecto. Entonces, pero bueno, también tenemos te, Pero tenemos que respetar el libre albedrío de cada uno Y ahí también Eso es algo que nosotros podemos Darle información, tanto nosotros Como tant, tantísimos sí, pero, otros seres Pero no le, hagas daño, no le hagas daño a otros seres Ya, pero si ese quiere hacerle daño Tú tienes que respetarlo El que haga daño, que después pague las consecuencias O que venga Ajá. a su vida Aquello que Que, que, que tengan que pero Lo ¿cómo? que sí que tenemos que hacer nosotros es empoderarnos Y decir, no, consiento y claro, por aquí pero, no entro pero, pero sí, Y, y voy sí, a desobedecer Si tengo ¿y si sí quien te, sí te está haciendo daño eh, El presidente de la nación Donde está? Sí. Y a través de todo lo que eh, Se ordena Desde digamos desde esa, desde esas escalas sociales Te está revirtiendo a ti En daño Ya sea familiar eh, Individual tuyo De muchas maneras Es decir, tú te sientas totalmente dañado Perjudicado Sometido. Pues, eh, ¿Qué, eh, ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué José, hacemos, bueno, no, José. Estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos, efectivamente. Algunas veces habrá que desobedecer, otras veces habrá que salirse un poco del sistema, otras veces tendrás que dejar de hacer cosas que estás haciendo ahora mismo, porque mm, a lo mejor hacer lo que quieres hacer te va a suponer un inconveniente mayor. O sea, tenemos que ser inteligentes. Este principio, sabe dónde, dónde te lleva este principio? Pues mira, como a tantos sanitarios, con las medicaciones que se están poniendo últimamente, a tener ya que cuestionarse qué es lo que están haciendo realmente. A tantos funcionarios del orden público, con todas las acciones que están ocurriendo contra las sociedades, a cuestionarse qué es lo que están haciendo realmente. Porque al final este principio te pone ahí, en ese punto, en ese punto límite. ¿Estoy haciéndole daño a alguien? realmente, esto va a tener un efecto sobre mi existencia y sobre los demás en eso no es tienen que dudarlo, el efecto lo van a tener, Claro. a lo mejor no me lo relacionan, porque si no son conscientes a lo mejor no relacionan el efecto que les que, que les corresponda con esa causa porque claro. también es verdad que muchas veces no se relaciona una cosa mm. con la otra mm. ay, ¿por qué tengo dolor de estómago? vamos a, vamos a, a salirnos un poco de... de de ese tema, que es fundamental, pero bueno, para que... ¿Cuántas veces tienes un dolor de estómago, tienes acidez y, y no relacionas tu acidez con que a lo mejor no estás dirige, digiriendo algo en tu vida, tus emociones y no eres capaz de darle salida? Y en tu cuerpo físico, en tu plano físico, se manifiesta una acidez de estómago o una colitis o un problema de, eh, de hígado ¿vale? porque tienes una rabia contenida increíble contra, yo que sé, a lo mejor contra tu jefe porque es un cabrón contra el a, al personaje que acabas de nombrar ¿no? o a los personajes que acabas de nombrar ¿cuántos de esos seres que, que han sido engañados por las circunstancias que sean que les cuesta mucho ahora aceptar que han sido engañados y prefieren ni ver, ni oír, ni hablar Porque les da vergüenza saber que han sido engañados y, y si no lo hablan, pues seguramente que a lo mejor no padecen O padecen levemente Pero esa rabia Esa rabia, los únicos a los que les va a hacer daño va a ser a ellos Es parte pues de los efectos ser... adversos Exacto, pa para entender esto de la medicina Yo aconsejaría ver o estudiar un poco la medicina germánica lo claro, explica muy bien esta Hammer, relación. El doctor Hammer dio ahí hmm. unas pinceladas, unos cinco principios también. Pero claro, tienes que ser consciente de que no todo sucede por... ¡Ay, me ha tocado! Sí, no, porque... ¡Ay, altísimo, es que me ha tocado! No, vamos a ver. ¿qué todo, has, todo antes surge... de que se desencadenara eso, meses antes o años antes, ¿qué pasó claro, para claro. algo que tú no digeriste, hmm. algo que te... ...faltó la subsistencia... ...un miedo que no supiste afrontar... ...una... ...una traición... ...vale... ...sí, bueno, un, un ejemplo claro... Yo, ...yo tengo, gracias a Dios, una dentadura fuertísima... ...bueno, pues después de... ...de la separación, con, pasé una... ...una etapa muy dura con mi hijo... ...y no sé si sabéis que la parte de arriba de la dentadura... ...tiene relación totalmente con, con los hijos... ...bueno, pues a mí me empezó... Empecé a tener molestia, empezó a tener molestia... ...y cuando vine a darme cuenta... Se me, bueno, se me había complicado una caries ya en la un raíz. Pero, pero pero increíble, vamos. Y, y, y fue, vamos, no me lo explicaba hasta que, claro, lo fui relacionando todo, lo conectas, empieza a entenderlo y dices, claro, todo me viene de ahí. Es que me he tirado 3, 4 años con una con un estado emocional tan... tan y habías pens... estado apretando ahí claro, también. Claro. Amortiguando claro. muchas cosas Y al final se me reflejó ahí en una muela Increíble De todas maneras, pues, pa para comprender esto Hay que comprender que somos mucho más que un cuerpo físico Si no, no puedes relacionarlo Entonces, ¿qué claro, sucede? Que... Si, si le comentas a alguien Mira, no, es que es porque Algo que tú, alguna emoción Que tú no has sabido eh, Encausar claro. Te, está... claro, te mira como diciendo Este que está diciendo <risa> Bueno, pero yo creo que ya Cada vez más eso se empieza... Sí. Ya cada vez eh, la gente está como un poquito más abierta, ¿no? Porque mm. ya hay mucha más información, porque hay mucha más divulgación, porque mmm, los que nos dedicamos a las terapias, eh, ves, al, al, ves al, al ser holísticamente. No estás viendo un brazo, no estás viendo una cabeza, no estás viendo una muela, sino que estás viendo a todo ese ser con todos esos cuerpos físicos y sutiles energéticos, vibracionales mm. sí, vale, ánico, entonces, todo. sí que cada vez mmm, yo sí que veo que, que cada vez eh, la gente empieza a, a costarle menos relacionar las emociones con eh, malestares ya, yo, yo eh, también siento que cada vez hay más intuición en cuanto a eso, ¿verdad? en general, ¿no? Sí, cuando hayas en conversaciones general. ya relacionado, hay, hay veo que, noto que hay más intuición en cuanto a todo esto Sí. Están más abiertos, ¿no? Y cuando sí, les empiezas sí, a explicar. Sí, sí, sí. Y, y además es que, como cuando hilas, es que cuando tiras del hilo llegas. Sí, sí, sí, sí, Y cuando sabes encauzar y cuando tienes este conocimiento y puedes guiar a ese ser a que sea consciente de cuál ha sido la causa, de por qué su cuerpo físico está manifestando un malestar, ¿vale? Y esto lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Vale? Estamos hablando ahora con una enfermedad, pero, pero puede. realmente el cuerpo físico es el que te da la evidencia de cómo que, están de equilibrados, de cómo están equilibrados el resto de tus cuerpos. ¿Vale? Gracias. A mí hace un, un, unas semanas, <coughs> hablando, bueno, no sé si se dio una hablar o era discutir o era poner puntos <coughs> en puntos en común con respecto a todo lo que estabas diciendo antes, ¿no? Me decían, bueno, ¿y por qué lo que tú dices tiene que ser lo, lo verdadero? Digo, no, no estoy diciendo que sea lo verdadero, yo estoy hablando de los sanitarios, de, de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando por detrás, ¿no? Entonces, yo les decía, digo, pero no es que sea ni lo bueno ni lo malo, no es que sea que lo, yo lo tenga razón y tú no tengas razón, yo estoy diciendo que yo tengo información y que a mí me basta con las evidencias, yo estoy viendo que ahora mismo tú tienes tal, tal, tal, tal, tal te medicas para esto, te medicas para lo otro, te medicas para lo de más allá estoy viendo que a, a las personas que van y utilizo personas porque personajes públicos no eh, personas que van en contra o que tienen otra, otra forma de pensar se le está silenciando, se le está avasallando incluso se le está aniquilando porque tienen otra forma de pensar o porque no entran por el aro de lo que están ahora mismo, nos están diciendo que tenemos que hacer, ¿vale? Y entonces, a mí eso son evidencias y me lo está plasmando el mundo físico. Entonces, yo puedo elegir ver esas evidencias y en relación de la información que tengo, ir hilando, ir montándome mi puzzle o puedo quedarme solamente con una parte, que no es que sea mentira, sino que es simplemente una parte y montar parte de ese puzzle. Inteligencia holística. Claro, es que, hay que ver, oh. digo, es que hay que tener vista de pájaro. Claro. Hay que tener, hay que ver de todo, hay que vamos tener información de muchos canales, no solamente un canal o dos canales. Ve, tienes que tener información y, de y, todo y, hoy en día y después tú decides. Y vamos a confiar bueno, en, ¿no? nuestra en nuestra intuición, en nuestra verdad, efectivamente, no a través, digamos, de toda esa información. Y después, eso, ¿acaso de qué te están mostrando? Bueno, estamos mostrando algo que tú quieres o no. Vamos a Es que nos liamos, ¿eh? Que nos liamos y... No terminamos más con, la, con causa y efecto. Bueno, bueno, ya llegamos a la última, ya llegamos a la última. La ley, de, la ley de la generación, venga Raquel, dale. La ley de la generación, que esta algunas veces puede costar un poquito de... Llevar a confusión, de, de, sí. Claro, porque dice que la ley de la generación, la generación existe por doquier, por cualquier sitio. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. La generación se manifiesta por todos los planos y eso hay que entenderlo. Tanto el yin como el yang, lo sagrado femenino, lo sagrado masculino. Yo tengo en mí, eh, tengo que aceptar también esa parte masculina para poder entenderme con, con el resto ¿vale? de, de la sociedad y con toda la naturaleza. El yin se relaciona a lo positivo a la intuición, a la visualización. El ya se asocia más a esa acción, a esa voluntad, al hacer, ¿no? A lo masculino. Y, y aquí que ponía, creamos cuando unimos la fuerza del pensamiento con la acción. Qué importante, porque para generar, y se llama de generación, es cuando unes las dos fuerzas, masculina y femenina. Ya sea para generar un nuevo ser, ya sea para generar en tu empresa un nuevo producto, Tienes que utilizar esa intuición y tienes que ponerlo en práctica, tienes que tomar acción. Si no unes las dos fuerzas, estás. Eh, para te que, quedas a mitad. Para que se entienda, el pensamiento estaría ligado a la sagrada femenina y la acción estaría ligado al a, sagrado masculino. Al sagrado masculino. Vale. El lado derecho, el lado izquierdo así, del cerebro. Pero, pero date cuenta que para, para que algo se genere, para que algo se cree. Aquí volvemos otra vez a conectar los principios anteriores. Date cuenta. La unión de polos opuestos se necesita. La unión de lo que hablábamos antes, la dualidad, la polaridad, la frecuencia, la correspondencia. Para que algo se genere en nuestras vidas, se cree en nuestras vidas, en esta existencia. O sea, es que es así. Y todo está impregnado de todo. Es que si solamente tienes una parte, si tú solamente utilizas tu parte de acción... Voy a poner acción, voy a poner acción, ¿no? Como muchas empresas te dicen, tienes que tomar acción, tienes que hacer, ah. tienes que no sé sí. qué. Pero si no estás, no lo unes a, jo, esto que voy a hacer realmente me hace sentir bien, voy a ser más intuitivo, voy a dejarme llevar por, esos, por esas emociones también, ¿eh? Eh, Al final la, el, el, el ser se cansa, al final se frustra porque no fructifica, porque no... Porque no se pare, ¿no? Porque no se genera. Y por eso se llama degeneración, porque es como crear algo nuevo cuando claro. unes las dos fuerzas. Claro. Es así, es así. Y no es nada mejor una que la otra. Son necesarias en su correspondiente medida para cada una de esas cosas que y se es, quieran generar. Y es que la naturaleza... Son necesarias. Claro. Y como, por ejemplo, hoy en día están... Con este principio lo quieren, lo quieren, reventar, ah, no. lo quieren reventar Lo quieren reventar. No sé qué es lo que quieren. Lo quieren reventar. Lo, lo quieren yo sí lo sé que que... lo que quieren. Que estén con las fuerzas <risas> divididas porque sí. con las fuerzas divididas la magia no, no existe. Efectivamente, has utilizado una palabra que me encanta: mm, la sí. magia. Vale. Porque se produce magia cuando unes todas, todos estos principios, ya no solamente de esta generación, sino cuando todos los englobas, cuando haces esa amalgama, cuando amasas y, y, y puedes crear, y puedes crear aquello que realmente desees y por eso estos principios universales, eh, personas... Vamos a poner de exitosas porque a lo mejor son muy conocidas o porque han conseguido grandes cosas aunque todos las utilizamos en todos los momentos y sabemos que tienen su, su su efecto y tienen su aplicación porque son leyes, pero como cuando a lo mejor en el crecimiento personal te dicen, pues esto es básico en el crecimiento personal, ¿por qué? porque te empodera. Porque te da esa sabiduría de poder avanzar, porque te da la sabiduría de dónde quieres enfocarte, porque tienes que englobar todas estas cosas claro. para, jolín, es que te da una confianza, una seguridad y un poder en ti, que por okay. mucho que te quieran callar, por mucho que te quieran aislar, por mucho que te quieran separar, por mucho que quieran ellos mm, romper, cuando tú conoces esto... No hay Dios que claro. Por decir la palabra, lo rompa No hay no poder hay, que ellos quieran no hay Porque división. no lo vamos a permitir No hay división es, es un todo, pero es que ahora viene La última <ríe> diapositiva Ya que es la que va A, a cerrar este, este ciclo De los principios universales Y claro Es el principio perdido O principio generador Cuidado porque este principio, bueno, este está sacado realmente de, de, una, de un seminario que, que vi de, de, de un gran eh, orador sobre ley natural, que es Marc Pasio, ¿no? Entonces me pareció genial eh, añadir esta diapositiva, ¿no? Como un principio que él ve imprescindible, ¿no? Eh, y que engloba también, digamos, todo lo que es la, la fuerza eh, de creación de, de, de esta ley natural, ¿no? Dentro, con, con todos estos principios ¿no? universales de ¿no? la forma. Y este principio generador sería: eh, bueno, este principio está perdido porque no lo estamos ejercitando y ha de estar presente para que el cambio se manifieste. Es el principio generativo o principio que gobierna la creación y engloba todos los principios anteriores. Vale. El factor causante de este principio es el cuidado. ¿Dónde estamos colocando la atención para que permita que crezca? Porque donde enfocamos, ayudamos a que germine y crezca. Es decir, el cuidado. Hay que aprender a, a tener esa ya sensibilidad con esta asistencia, con esta prioridad. Bueno, Ahora tenemos estamos enfocándonos cuidado. en la ley natural, así que es lo que estamos haciendo claro, crecer y es lo que estamos eh, compartiendo que con todos los demás seres. Efectivamente. Tenemos que aprender a utilizar ya ese cuidado ante nuestras vidas, nuestra existencia, todo lo que nos rodea. El cuidado hacia la vida, hacia los demás, los demás seres. Hemos de ver cuál es el problema de algo que está mal y llegar al origen de la causa para cambiarlo. Si ignoramos lo negativo, lo vamos a alimentar, ya que no hay nada que lo pare. Por lo que el cuidado hemos de verlo como a qué damos nuestra energía, dónde enfocamos nuestra atención para que se manifieste en el mundo. En lo colectivo, el cuidado es el generador de la experiencia Por eso es tan difícil cambiar el flujo de la energía Y cambiar la dirección de la conciencia Ley de la atracción ¿Vale? Es decir, está diciendo aquí, ¿no? Que eh, a un nivel colectivo De sociedad, de humanidad El cuidado es el generador El generador de la experiencia De esa, de esa colectividad y por eso es tan difícil cambiar el flujo de la energía, ¿vale? Porque sin conciencia no vamos a poder cambiar ese flujo. Por eso es tan importante meternos en nuestra cabecita esa palabra de conciencia como algo importante. Cada vez era intentar eh, desarrollar más esa conciencia ¿no? individual, ¿no? Y que luego también y se... Y por, eso, por eso intentan todo el tiempo que nuestra conciencia se mantenga... Eh, muy baja, baja nuestra en, energía muy en baja en baja frecuencia, en baja vibración por supuesto, distraído en, en tontería, es que cuando cuando eres más consciente estás más, estás más atento a cualquier detalle claro a cual, pero a cualquier pequeño detalle sí. en tu vida cotidiana sí, y sí. eso hace que, que de verdad que, que estés yo es que me encanta la palabra también armonía y equilibrio y fluidez no esas tres palabras para mí empiezan a ser como, como una tónica a, a decir eh, a, a experimentarlas cada vez más y esto que está diciendo esta diapositiva, este principio generador, pues claro es que es imprescindible y imprescindible. cuando eres consciente ya es que te das cuenta de los más pequeños detalles porque ya estás atento a oh, Quiero modificarlo para no volver a caer otra vez, no volver a repetir otra vez la misma pauta que me lleva a la misma consecuencia, que me lleva al mismo, a, a, al mismo resultado y que es un resultado que a lo mejor no deseo, es un resultado que no me trae alegría, es un resultado que no me trae bienestar, es un resultado que me hace estar en baja vibración, entonces, importantísimo. Perfectamente, dice la acción genera la realidad. Y el cuidado va a ser el generador de la calidad de nuestra experiencia Y nos tiene que llevar a la conciencia en unidad La unificación de los pensamientos, las emociones y las acciones En realidad, es decir, el cuidado ha de venir primero para querer cambiar Es decir, es así Yo, si a, no tenemos... yo a estas tres últimas palabras que has dicho de los pensamientos, las emociones y las acciones Le pondría también las palabras Sí, las palabras que emitimos, las palabras, que, que muchas veces se queda fuera porque mmm, la mayoría de los autores le han dado prioridad a estas tres palabras, ¿no? Pensamientos, emociones y acción, pero es que las palabras que utilizamos cuando nosotros nos expresamos son también creadoras. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. todo, todo es creador. Está demostrado. Era, era, era un cierre, ¿no? Pero bueno, que es significativo, ¿no? El cuidado ha de venir primero para querer cambiar. Si no tenemos ese sentido de cuidarnos, de cuidar nuestro nuestra vida, nuestra existencia, es que es lo principal, es lo principal, vamos. ¿no? Querer realmente cuidar esta existencia, esta realidad, ya en un plano como un todo, ¿no? Como algo holístico, ¿no? Es decir, ver toda esta realidad como algo que tenemos de verdad que cuidar porque es la, es, es la que nos está haciendo experimentar esta existencia vamos a cuidarla por favor vamos a tener esa conciencia ya no de cuidado bueno, a mí me están avisando ya por aquí, llevamos una hora creo, me, me, me están llegando los avisos ya de, del tiempo voy a dejar de compartir y, y nada ya como lo que queráis como cierre llevamos creo no cuánto llevamos ¿roque llevamos una hora no, no lo sé sí bueno de igual. Sí. lo importante es que ha sido un placer que de verdad los seres que tengan que ver esta información que lo estudien hay infinidad de libros hay muchos otros eh, vídeos también hablando de ello pero que sean conscientes de que esto es ley y como ley sepas o no sepas Seas consciente o no seas consciente, actúa. Entonces, por, vamos a poner la palabra egoísmo, vale, por amor propio, por amor propio, vale la pena que vuelvas a escuchar esto. Vale la pena que empieces a abrir los ojos, que empieces a, a despertar tus sentidos y que empieces a ver qué pensamientos estás teniendo en relación a algo y esos pensamientos, qué emociones te están moviendo, qué palabras estás utilizando, estás utilizando palabras de poder en positivo, de ir hacia adelante o te estás enfocando solamente en esas cosas que te van mal y que no dejas de repetir qué mala suerte tengo, lo que sea, ahí es donde tienes que despertar, ahí es donde tienes que hacer ese trabajo interno para que tu vida cambie y si tú cambias, los que hay a tu alrededor van a cambiar y si tú cambias vas a cambiar en positivo y como decíamos la semana pasada no pierdes nada como, como poco vas a ganar siempre ya. bueno, muchísimas gracias bueno. <risas> muchísimas gracias Raquel muchísimas gracias de verdad dam muchas gracias por estar aquí José muchísimas gracias bueno, damos bueno. Por, por finalizada y no olviden comentar y darle like, que eso nos ayuda mucho. Eh, y mientras más se difunda esta información, mejor para todos los seres del mundo. Sí, claro. Eh, eh, es importantísimo difundirla. quien le llegue de verdad no y la integre en su vida o, o vea que es beneficiosa, es importantísimo compartirla. Compartirla ya. Y si es que no empresa. sabe cómo integrarla, que nos pregunte. Que nosotros les damos indicios. Que nosotros les vamos diciendo, aquí despierta, despierta, despierta. Cambia, ancla cosas positivas. Sí, sí. Bueno, chiquitos Un besito, gracias, gracias. Besos, besos